café abre ya su temporada de verano y es que marbella está llena ya de gente maravillosa de todas las nacionalidades que vienen por supuesto a este referente de la costa del sol y aquí en marbella tenemos mucho arte y muy exquisita gastronomía aquí se unen los artistas y el director artístico para dar un otro servicio porque la verdad es algo que se demanda. Cada vez vamos a los sitios no solamente por comer, vamos a disfrutar de todo. Y aquí estamos disfrutando con ellos, que son estupendo, eh, tanto Giuseppe como Máximo, que es un artista reconocidísimo mundialmente. Gracias. Ormai mundialmente, sí. Gracias a mi mastino napoletano que me trae un poquito de todos los lados probabilmente sì, probabilmente, certamente andiamo también in America a Miami e eh, in un museo eh, internazionale. A una fiera internazionale Miami a Miami River. al Miami River Miami. e al Museo de Los museo de Latinoamerica. È una cosa de verdad molto importante e per me eh, de, de mucho nivel eh, sicuramente esta cosa me llevarà un pochino massa adelante co come artista, però non stiamo solo così, abbiamo otras cosas que dar y e, e con Arcafé café esta noche empezamos de verdad el opening por todo el verano de que todos los viernes, todos los sábados hacemos una pericina que es una pericina a italiana una cosa más eh, particular que en Italia es muy muy conocida porque todo el mundo lo hace ha nacido en Bologna mucho año antes e este famoso aperitivo donde tú eh, comes lo que quieres y pagas solo el, lo que tú solo la bevida. e sono varie specialità e la maggioria la prepariamo uh, italiana anche algo de español chiaramente eh no no no non è parecido, non è mediterranea. sì mediterranea ecco soprattutto mediterranea con con alcun tocco di italianità che nos eh, differenzia da da tutto il resto del mondo ¿Cómo, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo nace? Este proyecto nace, primero, gracias, como siempre, agradezco a los medios de comunicación que dan difusión a todo lo que es, son eventos de arte, eventos de cultura. En este caso, como estaba diciendo Máximo, celebramos evidentemente la apertura eh, oficial de verano de Art Café. Art Café que tiene, eh, nace por efecto, digamos, por necesidad también, eh, de nuestra Galería de Arte. Nosotros hemos llegado aquí hace unos cuantos de años con Excelenzar Gallery, estábamos ubicados en el casco antiguo de Marbella y después, como estábamos hablando antes, la familia, digamos, la familia de los pintores, porque gestionamos más de 40 artistas procedentes de diferentes países del, del mundo, evidentemente teníamos la necesidad de tener un espacio más amplio, más grande. Y, con, con esta necesidad, Máximo pensó evidentemente de poder apostar por un espacio, estamos en un espacio de 250 metros cuadrados que aglutina efectivamente un, un concepto bastante nuevo, cre creemos de poder decir, con todo el respeto por las tantas oportunidades que Marbella, Ciudad Internacional, ofrece, pero creemos que el, la nuestra oferta como un Art Café, poder cenar, poder comer, poder degustar una copa también de noche a partir de ahora, a partir de hoy oficialmente de verano, creo, eh, eh, adentro de una galería de arte, creo que esto es un algo que merece también de tener una buena atención por parte de tu público también, sí, Elena. Quiero puntualizar esta cosa, eh, que es, también quiero que esto, en, en Marbella tenéis de todo, ma muchísima discoteca, muchísimo pa para el divertimento, para los niños, fiera, fiesta, etc. Pero yo pienso que es un vero centro cultural donde puede disfrutar de una comida buena, música adecuada y arte. En cultura, donde ponemos a disposición de quien eh, puede interesar, en mi local será abierto cualquier colaboración por presentar un, un evento, un libro, una noche culturales. evento cultural, un, un, un libro, un periódico nuevo, una esfilata de moda algo que aglutine un, un tipo de público que no es solo la discoteca o solo la noche o solo otras cosas. Tenemos, queremos hacer un, un, un, algo de diferente, algo de, que, según me, aquí en Marbella un poquito falta. Es la cultura, es, es el entretenimiento uh, por persona de, de calidad y de una cierta edad siempre con mucho gusto, eh, como nosotros lo representamos bastante bien como italiano en el mundo, eh, tenemos un café excepcional, es eh, eh, producto todo natural, yo soy muy atento a lo que como y eh, claramente a lo que do de comer, entonces todo lo producto es muy controlado, es de calidad es biológico muchas cosas y también la mi cocina, la que hago yo personalmente, es de verdad digeribilísima porque yo miro mucho, aunque a la alcalinidad del cuerpo, eh, de, que es lo que más importante para quedarse bien después de una comida, porque te puede levantar de una mesa, si sí, has comido bien, pero te sientes como un, un, un apesado... Uh, con... ...comido una vaca... Uh, ...brava, brava, brava... ...brava, e invece con mi comida... tú puedes comer mucho... ...ma te siente ligera cuando... ...te sientes sazia, ma muy ligera... ...porque el producto no es, eh, es tratado como va tratado. ¿Tienes menú, He visto ahí la puerta sí, sí, que ma. incluso habéis pensado en unos menús muy bonitos. ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, hay, sí exactamente. Hay, hay unos menús que también son pensados, también eh, con la atención que le estaba diciendo Máximo, porque sí, es importante... ¿Cómo eh, lo vive, lo lo vive. Puede la buena La, sí, la sí, parte, sí, sí. sí, sí. sí. Eh, no solo sí, la parte... Sí, sí. Eh, a, a, a cocinar no. es un arte, ¿no es? Ajá. Es como pintar. Yo pongo también tan que en mi tortello eh, famoso alla maxim che sono son tortello ricotta e spinacca, sta fatti con colori guisante verde, e nata blanca di soca e roco pomodoro. Allora viva Italia en este caso. Bueno, por lo demás, poder invitar a partir ya nosotros de esta noche, por todo el verano, para poder disfrutar de Art Café, para disfrutar también de visitar nuestra Galería de Arte, solo simplemente escribir también para quien quiera saber con anterioridad qué cosa se va a esperar. Nosotros también tenemos en nuestra página web como Excellence Art Gallery un vídeo 360 grados para poder ya tener una visita preliminar y así que no llegar Digamos, ...a siega como se dice, como una cita ciega... ...pero llegar también preparado... ...y además, claramente aprovechamos... ...y gracias Elena por, por así, dar difusión... ...poder acercar los artistas... ...poder informarse de la nuestras exposiciones... ...porque tenemos también un abanico... ...un programa internacional... ...dentro de poco días estaremos en Art Madrid... ...una exposición que organizamos cerca de Puerta del Sol... ...estaremos en una galería de arte... ...Apart Gallery... En ...septiembre estaremos en Florencia nuestro nuestro país con una exposición eh, vamos a estar de gira porque también organizamos exposiciones no solo en galería también vamos fuera septiembre Florencia después estaremos en noviembre en uh, en Dusseldorf por primera vez también en Alemania y las dos citas internacionales muy importante para nosotros eh, en la Miami River en Miami en diciembre en el museo de Latinoamérica siempre en uh, en California para cerrar el año te has olvidado Marbella, Art Marbella, Art Marbella, per supuesto, tiene razón e pido, pido disculpa perché estamos in casa. Pero he, hecho un, he tenido un lapso porque a pocos metros de aquí, justamente en la milla de oro, en el Palacio de Congreso, estaremos presentes también en nuestra feria, efectivamente. Podemos decir, ¿no, Elena? Nuestra feria porque la coque es la nuestra Marbella, ¿no? Art Marbella desde el 30, no quiero equivocarme, 30 de julio hasta el día 3 de agosto, hay un importante acontecimiento internacional, Art Marbella, donde estaremos presentes con nuestro stand y con nuestro artista. Aquí, a pocos metros, ya que nos encontramos al lado. Lo no, apuntamos en la agenda. Bueno, la verdad, Máximo, es que venir aquí también forma parte como de tu propio museo. Sí, porque sí. hay tantos certificados que te avalan con tu gracias, arte, gracias. tantos premios, tantas revistas, tantas notas Pero periodísticas. No olvidas que yo tengo mucho a los colegas, entonces... Sobra 20 cuadros, solo dos son los míos, entonces yo quiero uh, también promocionar, promocionar uh, a, a los demás uh, pintores que no puedo, no, que no tengo un propia galería, claramente. Claro, pues muchísimas gracias, ha sido un a placer entrevistaros. Os esperamos cuando queréis a tomar un cafelito de verdad top. Y aquí tendremos vuestro claro. staff aquí, que queremos que disfrute, invitado, por supuesto, de la que disfrute de la, de la noche claro. y que disfrute también de nuestro menú. Por lo tanto, invitado a poder estar con, es, con es nosotros. Este es un placer, es este un placer estar gracias. con artistas de vuestra talla. Gracias. Gracias, gracias, gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. Gracias.